este canal de YouTube yo te que no, que en qué momento, qué cómo lo íbamos a hacer, que cómo se hacía, que yo no tenía ni idea cómo manejar YouTube, que no sé qué, y tú me decías, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, sí, me acuerdo. <ríe> me acuerdo. Me acuerdo, que estábamos en el aeropuerto, ¿te acuerdas? No, estábamos sí, almorzando sí. y empezamos a hablar de eso. Que teníamos que tener nuestro canal. Que, que, teníamos, que, teníamos, canal. que teníamos que tener nuestro canal. Y tú no querías. Ay, no. Ahí es como bueno, es que... ese ser un poquito como ¿Te acuerdas, te acuerdas que yo estaba no? demasiado ocupada con mil cosas? Sí, sí, sí, sí. No, pero ya que ahorita tenemos el tiempo, tiempo. lo logramos. Sí. Bueno, les presento a mi queridísima madre, bueno lo prometido es deuda, aquí les traigo a la que me dio vida, a mi queridísima madre, se llama Gina. Eh, ella me vino a acompañar hoy porque ustedes me lo han pedido, ustedes a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube, me, eh, mensajes, todo, la querían conocer y le querían preguntar cositas, entonces, ella, mi mano Estoy derecha, bien. mi mejor amiga y todo, eh, va a responderlas. Ojalá no me hagas pasar un oso o Una sí. vergüenza, muchas gracias. La idea es que acá seas tú, no seas falsa. Sé tú como realmente es es que tú, sé tú, ¿ok? Mi mamá es una payasa, es, es una payasa, como, el, como soy yo. O sea, yo soy yo por ti. Ok, oh, espejitos, sí, es <risa> espejito. Entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta. El nombre completo de mi mamá <risa> es Gina María Yepes Becerra, ¿cierto? Clink, <risa> yes, Muy bien. Tengo tres hermosísimas mujeres. Tres hermosas, de diferentes edades: 37, 27 y 23. Chiquita de 23. Que es que <risa> que es de tamaño pero es chiqui bueno, es chiqui siguiente un sí. recuerdo favorito que tengamos juntas he eh, demasiado recuerdos demasiados pero te toca a ti madre yo dejo que tú respondas bueno, bueno. bonitos de los bonitos <risa> bonito, bonito, bonitos, bonito ah, fue un poquito doloroso fue cuando estuvimos escog escogiendo apartamento ¿te acuerdas? ajá ¿mío? Estuvimos, sí ¿O cuando tuyo? te... no, el tuyo cuando ah, yo okay. cuando yo a... okay. sí. fue duro eh, aceptar que se tenía que ir de la casa pero tenía que irse de la casa. ¿Por qué? Sí. Ay, hija, No. Nice. Es que sí. se tenía que ir de la casa. Se tenía que ir. ¿Cómo no, así ¿Me, me... ¿Me echaste? No, mentira. No, Yo mentira. me fui de la casa. Yo a mis 22 años sí. le dije un día a mi mamá, mamá, siento sí. que tengo todo para independizarme, quiero ser uh -huh. una mujer. Libre. Libre. ¿Y? Porque te estoy dando muchos dolores de cabeza. <ríe> no, mentira, tú siempre fuiste divina. Y... y un día sí. te pedí el favor que me acompañaras a buscar la Sí. Y aunque fue difícil para mí saber que me dio durísimo. Bueno, fue, fue rico compartir. ¿Te acuerdas que vivimos varios apartamentos? ¿Sí? Mi mamá era <risa> tan divino. Sí, es este me encanta. sí no fue fácil, pero compartimos rico. Sí. Y después todo lo que tuvo que ver con ese apartamento, comprar las cosas, sí. Sí. el espacio fue chévere. Y incluso Y baño permitió a dormir la con, la con ella. Sí. Ahora, no, no, todos. Y después, y después tu hermana también cuando se fue, es que de los hijos niño, no quiero uno que se vaya. A la bueno, mamá, tranquilo, está bien. Sí, sí, está bien. Siguiente pregunta. Ay, no sean sí ¿en serio? Que como una conversación como si tú fueras yo y yo fuera tú. Ah, ok. ¿La ¿La clarísimo. ¿Sí? Uh, Ay, no. Sí. Ay, bueno, vas a montar. Bueno, aquí voy. Hola, hijita. <ríe> buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo está el parito Cuéntame cómo van los preparativos de matrimonio. Ma, no, es que no pude dormir, no pude dormir, no pude dormir, comí como una ceba anoche, no pude dormir, es, los fantasmas, esa película que me vi es y y Alvarito no lo dejé dormir, entonces me tiene frita y Pero comí una ceba, una seba, y no pude dormir. Hija, cálmate. Primero que todo, agua de canela. Agua de canela es perfecto. El agua de canela es perfecto para que puedas dormir y, por favor, tienes que respetar el sueño de tu futuro marido porque no hay nada más importante que el sueño. Entonces, déjalo dormir, por favor. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué has pensado de los centros de mesa, de las flores? ¿Qué ha pasado con Maggie, la Wearing planner? que te ha dicho? ¿Qué pasa con ese matrimonio, Lalita? Todo es un desastre. ¿no? Todo es un desastre, man. no Te juro que es que además no tengo tiempo. Es que es tenaz, es que es tenaz, es que la ni contesta el teléfono, todo es un desastre. El Alvarito no duerme, me la tiene súper porque no lo dejo dormir. Y encima de todo, esta niña no contesta. Y hay tantas cosas y yo no sé más. Yo te lo juro que yo sé por dónde empezar, te lo juro, te lo juro. Yo estoy y todo y el trabajo y el teléfono. Sí, qué linda, tranquila, no te preocupes. Acuérdate, acuérdate que siempre tienes que confiar. Tienes que confiar y tienes que saber... Que Dios está contigo, que Dios está siempre en tu corazón, que siempre te está acompañando. Pídele a tus angelitos que te cuiden, que le den todo tu amor, porque tú vas a estar bien y este matrimonio va a salir espectacular y yo te voy a acompañar en cada momento. Pero no puedes volver a ver esas películas de miedo porque tú no estás dejando dormir, Álvaro. ¿Y cómo así que no lo estás dejando dormir? Tienes toda la razón, Tienes toda la razón. ¿Sabes que sí? Tienes toda la razón. te da te amo! Ay no, yo no hablo así, ¿qué tal? Pero tú sí eres súper enfática y no, lo claro, te estoy haciendo un poquitico exagerado, exagerado, pero casi que dice pues sí, yo, no, yo nunca ma. he dicho que como como un cerdo. Sí. <risa> <risa> <risa> mm. okay. ¡Come como un cerdo! La verdad es que eres un poquito empática y vuelves y repito lo, lo mismo de Lo increíble fue que el otro día dijiste que yo era muy intensa. Y te estoy viendo bastante reflejada. Somos un poquito intensas. No dejamos, no dejamos ir un tema así como así. Sí, rayamos el tema y rayamos el tema y me veo espejo, me veo muy reflejada. Pero yo creo que eso es bueno, ¿no? O sea, es bueno. Siguiente pregunta. ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Muero de amor. por La verdad que muero de amor. Un hombre responsable, respetuoso, amoroso. Además tiene una cosa que me encanta y es que es, es el protector. Desde un tiempo que he estado, desde que llegó Alvarito a nuestra vida, él se encargó de cuidarnos a las, sí. a las cuatro. Muy pendiente y los fines de semana, ¿y qué va a hacer? Suegrita, suegrita. ¿Suegrita? Me dice suegrita y cuando a le da por decirme suegra, mm, pongo una. Pero es un hombre amoroso, generoso, detallista. Y lo más lindo es que ama a mi yeah. Y lo sí. más lindo es que acepta lo que eres tú. Cuando estás alegre, cuando estás miedosa, miedosa, cuando no está tan simpática, porque a veces se pone estresadita. Cuando está estresada, el Alvarito tiene la propiedad de poder dejar me parece un hombre fantástico, fantástico. Está maravilloso. Afectado por mi mamá. Lo mismo que mi otro yerno. Tengo, ahora tengo dos yernos oficiales y bien. Bueno, ya que no que vas a hablar de todos. Es ay, que somos bueno, muchos en la familia, familia okay. ya también Se pone intensa con mi tema. <risa> Siguiente pregunta. <risa> oh, Margot. <my> <risa> es que son tantos. Para acordarme de un solo evento chistoso con Laura, tendría... ¿Por qué no me acuerdas tú un poquito? ¿Yo? ay ah, ese me puede parecer fantástico. Y me va a mandar. Ay. cuando iba a cumplir como 12 o 13 años siempre en la familia nos gustado mucho los cumpleaños ¿no? entonces estábamos de viaje y ella nos anticipó como un mes antes su cumpleaños y cantaba desde por la mañana días, días, días, días, el día anterior ya todos estábamos rayados divina, le encantaba cantar Can, Cantar canciones como, como divertidas. Como cuando cantabas a Enrique Iglesias. <risa> Hasta decirlo más. Abría la ventana del carro, sacaba la cabeza y gritaba. ¿Cuál era la canción? Que te Enrique Iglesias? Eh, si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios. Pero yo me creía cantante en esa época, entonces yo a los 13 años le cantaba a mi mamá en el carro en todas partes de la casa y era todo so, divertido. Ella todo lo hacía con la canción. ¿Y qué tal cuando era ricostilla, ricostilla? O sea, todo lo hacía a través de los... Tenía de una... grabada en mi cabeza, ricostilla, ricostilla, y solo cantaba ricostilla, chiquitica, ricostilla. Otra. <risa> Entonces, como que se me pegaban todas esas canciones raras, ¿no? Como de comerciales, también. Caldo, doña gallina, caldo, doña gallina, caldo, doña gallina. Pues bien, como un amor. Y después dice que es intensa la mamá. ella le gusta repetir. Repetir, repetir, repetir. Y a través de las canciones, ella creo que es una cantante frustrada. Y tú qué, lo has bien también. Bueno, gracias a Dios tienes algo de mi talento. Algo. ¡Siguiente! ¿Cuál es el hombre perfecto para Laura? Pues, indudablemente, ah, Álvaro sí. Rodríguez. Pero es la verdad. O sea, ¿qué sientes tú en el corazón? ¿Qué necesito yo? De verdad. Hay algo que yo le preguntaba, te preguntaba a ti siempre que tenías una relación. Y era, ¿cómo te veías y si se veía casada con él? Y cuando Laura me dijo que con Ana se veía casada y tenía un futuro, hijo y demás, yo dije, ese es el hombre. Indudablemente es Álvaro. No, pues no, yo no, creo no. que ya es protagonista del video. Gracias, mi amor. <risa> Siguiente pregunta Uy, yo hice muchas travesuras. ¿no? Yo me acuerdo, perdón, no le voy a adelantar a mi mamá Me acuerdo una vez que estaba en un supermercado y yo era chiquitica y vi en el encendedor y me pareció súper lindo porque eh, tenía un color súper lindo y me lo puse en el bolsillo y nos fuimos Eso era en Estados Unidos No me acuerdo Sí Y después mi mamá me lo vio y me hizo devolverme al supermercado y devolverlo ¿Cierto? Sí digamos que travesuras como tal, no, realmente era una niña muy juiciosa, muy muy juiciosa, digamos que en la adolescencia un poquito Sí, como sí si era la adolescencia. Sí, en la adolescencia era un poquito, me no llegaba tarde. En, en ese momento, curiosamente los celulares no contestaban y yo te buscaba y no te encontraba. Sí, eso es típico de niño adolescente que no, no aparece. Es que no tenía batería. <risa> Pero no, travesuras no, no, no las tengo como. Era más tan gracioso, era como tan gracioso. que Además, lograba, como eh, las otras, manipularme. En dos sentidos, en dos segundos. Y ¿Qué tal? Que no, se, no, no. Maleta, testa, no, no, no. Pero bueno, ya no más. No más detalles, por favor. Del fogón. Del fogón. No, no. ¿Cuál es el mejor y peor rasgo de cada una? <risa> ok, yo digo el de mi mamá. Sí, sí, sí. Empieza por el más difícil. Ok, es el peor para ti. El, no es peor, el menos chévere, el rasgo menos chévere, y bueno, ya se los he dicho, mamá, eres un poco compulsiva y e intensa. <risa> Yo iba a decir lo mismo de ella, eres, es, hija, eres, muy eres un compulsiva y intensa. Uy, mamá, eres muy intensa. <risa> Calcule lo que pasa entre las dos cuando estamos trabajando o estamos Uy. juntas es a, a ratos. ¿no? Si y no repite, y, y repite, y repite, y repite algo y que no sé qué. ¿Será que es que tenemos problemas de ¿Será que No, subiendo? yo creo que cada uno tiene un problema, es de paciencia. El mejor rasgo de mi madre es que es una mujer completa y totalmente amorosa. Y yo creo que todo el mundo la distingue por eso. Todo el mundo la adora porque es una mujer llena de amor, llena de luz. Es un ser humano excepcional y por eso te amo. Aunque pues, okay. eres una poquitín. Sí. no importa. Y bueno, y de Laura tengo mucho, mucho, mucho que decir. Amo, amo de ti, tu buen sentido del humor, tu alegría. Eres muy amorosa, te amo. Sobre todo muy ese bueno. algo que tiene es que nunca se engancha con nada, nunca termina. Yo nunca he visto a Laura de mal genio. Yo soy de buen genio, de muy buen genio. ¿Algún deseo particular que Laura tuviera cuando era chiquita? Ella siempre quería ser rockstar, cantante, cantante, además. Cogía ese micrófono y cantaba. Sí, sí, sí. Siempre era súper show. Yo creo que está haciendo lo que ella quería. No, yo la verdad quería ser una pop star. Yo quería ser una pop star. Pero mi voz no da para tanto. Yo ya sé que es lo más extraño que tiene Laura María Yepes. Está fundida, cansada, trabaja como una loca. Y ma, es que me voy a hacer ejercicio a las seis y media de la tarde, fundida, no levanta cabeza está arrastrando los pies Ajá. pero hija, uno no puede hacer ejercicio cansado sí, es verdad lo cambiaré, lo prometo bueno, algo extraño tuyo mi madre, Gina María Yepes de Serra, es obsesionada con el orden uno no medio, sí. uno llega medio a dejar un cubierto sucio tiene que lavarlo, uno ve un zapato Mal puesto en el piso, lo tiene que quitar y lo tiene que poner en el cuarto. Ella tiene que limpiar todo, tiene que dejar todo perfecto. Oh, obsesiva, intensa. O sea, linda la mamá. Le yo te, amo. te amo. Pero bien, así es que nos amamos. Yeah. Obsesiva, es compulsiva. Intensa, es compulsiva. Así estamos nosotras, las yepes. Yepes, tú eres le tocó. Yepes, las yepes. Esta fue mi madre. Entonces, bueno, invita a la gente a que se suscriba y a que nos manden más comentarios. Bueno, quiero que pregunten, pregúntenle todo a mi hija, ¿ok? Todo lo que quiera. Todo. Ella lo va a contestar. Pero necesitamos que pongan likes, likes, likes, likes. Así como dice ella, sí, sí, sí. Like, like, like, like, like, like, like, like, subscribanse, subscribanse, vamos increíble, en el poco tiempo que llevamos esto ha sido pero fantástico pero todo gracias a ustedes porque ustedes nos han dado todo su amor, todo su cariño y por eso es que estamos creciendo, gracias ¡Los quiero!